Continuamos con las imágenes a través de la central de prensa. ¿Qué paloma a esta hora de la tarde en Plaza de Armas? Han chocado los dos buses. El Guanaco y el bus de carabineros han chocado en este minuto de frente. Una colisión frontal por parte de los dos vehículos policiales. Colisión frontal en este minuto por parte de los vehículos policiales. Han chocado de frente en este minuto, acá en Plaza de Armas, afuera de la Municipalidad de Talca. Bueno, ustedes pudieron apreciar a través de las imágenes eh, una colisión frontal de los dos vehículos policiales. El bus y el guanaco, chocaron de forma frontal aquí afuera de la Plaza de Armas. Han comenzado a disparar en bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes eh, que están al interior de Plaza de Armas.